Hola amigos del canal Random, estamos aquí con otro versus épico. Y en una esquina tenemos a Video Back, Back Fernández, y en la otra tenemos a Sraun, <ríe> el Muy miembro del canal Random con 19 años de edad. Y bueno, <risa> eh... 27. 27, perdón, 27, me confunde la juventud. Eh, bueno, Back, eh, ¿sabes cómo va este versus, este juego? Sí, sí, un poquito, algo, algo he visto por ahí. A ver... Yo no sé cómo va, Pini, cuéntalo. Vaya, ah, se le olvidan en todos los capítulos. Sí. Bueno, a ver. Eh, aquí generamos el cartel de una película imaginaria. Bueno, una película famosa, ponemos una sinosis y una inteligencia artificial, pues crea un engendro, ¿no? Y ese engendro, pues, eh, lo tienen que adivinar, pues, los concursantes. Así que bueno, ¿quién se atreve? El invitado, entiendo, ¿no? Que será claro, el, el primero. Sin mucho, sin mucho Hombre, yo a la cobardía. Yo me quedo a los rebotes. Empieza tú. Empieza tú. <ríe> bueno, pues vamos a ver. En la primera, las primeras son facilitas. ¿Vale? Así que no creo que tengáis mucho problema. Va o, o va mezclado ahí? Va sin, mezclado. Sin, sin va criterio. mezclado. Fácil, vale. difícil, imposible. Bueno. Venga, no, dale. Así que... Uh, ahí va. Uh. <ríe> Mira, hasta el nombre medio que... Misión imposible será, ¿no? <ríe> eh. <ríe> sí. Misión imposible, yo creo sí, que esta sí. no tenía ningún tipo de complicación. La verdad. Así que bueno. Esto Está bueno el es... nombre porque el nombre como que da pistas también. Pero me encanta el idioma, pero ese que se inventa, a eh. A Mil veces da pistas Be y Guanuate. Juanuate no. me encanta <risa> a mí, Dios, Gran película. <risa> Milbe y Guanuate. Sí, bueno. sí, ya te digo. A esta también es fácil ¿sabes? Bueno, espérate. Voy ahí apuntando. Vale, sí, sí, apunta que mal. luego pasa lo que pasa Que luego nos... luego está todo mal ¿eh? Bueno uh, Esto puede ser un bicho gigante Esto será Godzilla eh, ¿Godzilla? Sí, sin nombre ni hostia Evidentemente Godzilla, sí. ya os digo Son las sinopsis originales Hay algunas en las que he tenido que modificar sinosis, porque si no era imposible Las difíciles Ajá. incluso he metido pistas Palabras prohibidas. A ver, a ver. Bueno, vamos ver, ahora para... vamos a subir un, a ver, po un poquito uno, la vamos. dificultad. Venga, vac. Espera, empate uno. Menos mal que lo has dicho. O sea, <risa> tiene el cuaderno y lo está apuntando. Me pongo yo, me pongo yo de secretaria, ¿sabes? Bueno, digo? esta... Pronto nos dice que llevamos la cuenta a nosotros, ¿sabes? ¡Uh! Hombre, yo qué sé. Yo por el tema del espacio y tal diría... Diría Star Trek, pero ni puta idea. No es Star Trek rebote a ver, es, es como una base espacial y cosas que explotan. Yo diría Independence Day. Independence Day. Sí, como la... Pues sí. No. A mí me estaba dejando todo loco el, el logo ese de las letras, que claro, me claro lo... Claro, y yo por las logo... letras, por los colores de las letras, me ha sonado la bandera yankee y he dicho ¿Qué, ¿Qué? Hay más yankee que Independence Day. <ríe> Nada. Pues esta era de las que tenía prevista que no pudiera ir a acertar. Pues mira, mira, bueno, pues. Nunca tú, te fíes de una IA. Turno de Troun. Venga, dale. Eh, ahora lo compensamos con esta que. Eh... Mira, dos MBS 209. Eso es como. Me suena también espacial, pero. Oye, pues. No, a... Venga, esta... Star Trek. No es Star Trek. No yo esta no tengo ni puta idea. Es que no sé qué coño es lo de en medio. que se supone que es lo de en medio? Eh, pues Al principio creía que era un cañón de pistola y ahora estoy viendo que es como una base o algo así. ¿Qué coño es eso? ser las dos cosas mezcladas, ¿eh? No, no confíes <risa> mucho en lo que ¿Sí? Y mirando la cara de la pava así intentando... Hostia, eh, no tengo ni idea. El, la persona esa con las caras rancias raras. Pues parece es... Nicole Kidman la tía, pero... Si os sirve de consuelo, yo tampoco recuerdo cuál era. Ah, vale. Voy a decir, yo qué sé, por decir algo, para no perder. Invasión, por decir algo. Nada, no es invasión. Eh, Queréis intentarlo entre los dos. Venga, sí, a ver. Que haya una señora y un señor, y que haya una torre, es algo del futuro. Puede ser la que siempre decimos y nunca es. ¿Qué piensas, Back, que sea Blade Runner? Puede ser, lo que pasa es que vayas caras rancias de los... De lo, claro, pero una IA cualquiera sabe por dónde te sale. Te <risa> saca cañita brava y ya... Pues yo qué sé, o podemos decirle así. Ve, yo le veo un rollo futurista así, pero no sé. Pues... Eh... ¡Uy! Termin oh, Terminator Ya, pues ya está dura, ¿eh? Terminator eh, eso. ¿Y la torre? Sí. ¿La, ¿La torre esa cuál es? Eh, no Uf. sé si será un Skynet <risa> o algo, aunque <risa> no hago mención <risa> a Skynet pero... Ahí la, y los es que, fíjate, que fíjate, pone en el año 2029 ya ha puesto 209 claro. Bueno, claro. esta ya os digo esta yo pensaba que era imposible y la de Independent Day pensaba que también, que me ha sorprendido mucho. <risa> esta chunga, esta chunga, esta no vaya sí, de sí, broma, sí. O las caras de los notes que no sabía que salía ese señor en Terminator. Bueno, pues ahora le toca a, a Back of de nuevo, nuevo, ¿no? Sí. A ver. Uff. Uff. Mm. O es sea, que puede ser muchas cosas, yo que sé, a ver. A ver, esta es una peli cutre. Ah, es pelicutre. Esto es pelicutre. Hostia, pues o entonces sea, ahí me ha destrozado la vida ya. O sea, no, estaba, estaba yo. Digo, bueno, ya pensando en pelis o sea, roa, no. así me digo... Es una pelicutre Ven. que el protagonista. Eh, no se parece ah. al protagonista, pero es robótico. Vamos a decir. No de despistas de que palabra. llegase cuál es. No quiero mi punto, no despistas, Pini. Ni idea, ni idea, para ti. No sé, es no no, tienes que decir algo, si no el universo implosiona. Sí, pero coño, ya, como me ha dado... Si hubiera dicho una nueva y me hubiera ido por, por, por cuenca, pero si es antigua y cutre y el protagonista es un robot... ¿o? ¿Rotor? No sé. A ver, Back dice Rotor y es... ¡Rotor! ¡Oh! Obviamente, es Rotor. Pero como va a ser obvio, ¿obvio en qué? <risa> es <risa> el robot de mierda este que, que limpia, el que baila con él. no con se el parece en nada, si era una especie de tostadora <risa> con... Claro es que se ve con sus manitas y como yo qué va, en la vida hubiera yo lo dicho al voleo total. <risa> o sea, pero al voleo total. Bueno, pues ahora va para... Espera, espera, como que un robot intenta meterse en la Casa Blanca. Que si en no es auténtica, ¿no te acuerdas de ese ¿Qué? momento? ¿No te acuerdas? Que sí. <risa> que sí. ¿Qué sí? ¿Qué sí? <risa> Pero ¿Qué es es esa. Pero, claro, no, yo la vi, era así, ¿no te acuerdas? Mira, explotaba No me acuerdo bien de la... A ver, <risa> la, la sinopsis... Esto es lo que he podido rescatar de la Sinosis para que me generara algo que se pareciera lo mínimamente Madre Probé mía. varias y con esta dije... Bueno... Claro, polisman Light like, like Robot ya ha puesto los colores eso al, al, al robot Madre mía, Hostia, bueno. la, ya a veces te saltan ahí por sí, sitios sí. oscuros, ¿eh? Vale, eh, Dani, tu película Venga, cutre. Esta, a ver, la de Dani yo creo que es muy fácil Eh, joder, es que son flamencos Son, son flamencos eh, Que tienen patitas y todos. A ver, yo entiendo que será Birdemic, ¿no? Pero, hostia, son flamencos Pues sí, Birdemic, aquí no hay... Yo, yo, yo hubiera ido por los pájaros directamente de disco. Hubiera dicho los pájaros ya, pero como avisado de que era una cutre pues ya tienes, Ah, bueno no eh... eso no lo he escuchado Si me llega a decir que es cutre sí <risa> los <risa> pájaros que es muy cutre <risa> bueno es muy mal. mala volvemos a películas normales a ver vale vale entonces ya no vale. bueno a ver aquí yo para aquí para mí las normales son las las que hemos visto hace un momento vale Hostia. a ver esta creo es esto? que es imposible pero eh, si nos fijamos en detalle a lo mejor se puede sacar qué es esto chaval hay dos detalles que a lo mejor hay monos. Sí, ya, ya. Yo tengo una ya en la cabeza de un mono, pero claro, intento en todo lo demás. La ardilla cagándole en la cabeza y el mojón que tiene en la mano, no sé Y le ha arrancado la cola de la rabia de que le cagara en la cabeza. Ah, claro. Eso, eso. Ah, eso, eso, eso. Oye, pues te ha dado un pedazo de pista, Dani. Indirectamente. Ah, pues ya está, ya sé cuál es. Bueno, no sé, puede que sí, no sé. Igual no, igual sí. Brain dead. Muy bien. Pero Dani, ¿Eh? es que se lo has dicho, la rabia de los monos. Ah, pues yo estaba pensando en 28 días después. Oh, <ríe> hostia. Monos. Pues nada, una mujer ha sido mordida por un, un mono yo y estaba se en otro lado, eh. Yo zombi. estaba en, en atracción diabólica, estaba yo, o sea, yo estaba en otro lado. Vale, eh, he intentado... Me ha dado la pista a él, me ha dado la pista a él, le debería dar medio punto a él. <ríe> He intentado que saliera lo del perro, porque a la sinosis recortada, porque lo malo claro. de esta IA es que te permite solamente 200 caracteres a sinosis recortada. Le he puesto mm. que se come un perro, pero. Claro. No se come, Lo el del mono. perro no. no. Sale parecido. La, la Sabe cola la que pole, tiene en la vos. mano es del perro, seguramente. Es... Se la, es lo que ha quedado del perro. Se ha quedado la se cola, la... Y ya está. Oye, pues esta pensaba yo que no, no la iba a a sacar, pero bueno. Sí. Bueno. Ahí va la siguiente. Dani. Venga, dale ahí. Uf, ni muerto A ver, se ve un planetilla, se ve como una princesita La historia interminable Hostias, tú, pero ¿Cómo, cómo cojones adivináis ¡No estas cosas? No <risa> está en la vida, eh pero, está en la... pero ¿cómo adivináis estas cosas? Pues por la princesa Es que hay que estar atento a los detalles La princesa se ve como un planetita así Como una, una aura así rara Hostias, tú, no wey, sé. es que yo a Lucy, ¿no? Pero ¿cómo podéis adivinar estas cosas? Y, y yo esta estuve A ver, generé varias y esta la es la que, que dije, de... bueno, pues, si hay una que no pueden adivinar, pues que sea esta. O sea, yo la ent... Vaya, jamás. O sea, tú mira cualquier cartel de la, de la historia interminable no se parece a eso en nada. Bueno, eh, Mac, su turno. Venga. Dale ahí. Estas son fáciles, ¿vale? Tía, <coughs> pero es que como se ve tanta peña, eh, no sé si... Es muy fácil... Podría decir, muy fácil no, podría decir la purga Pero no sé si será la... Tú sabes que podría ser sau que han puesto 25.000 personas parecía Pero la purga diría el ¿Rebote? Yo he pensado en la purga también, pero... Claro, a ver pues, a la vez rebote A vez rebote ya tengo claro que no es Entonces <risa> Se ve un esqueletillo, se ve la... Ci... ¿Podría ser la ciudad de Halloween la de Pesadilla antes de Navidad? no No Esta es conjunta y... Yo pensaba que era muy, A o, ver, muy obvio. Pues eh. si no, tiene que ser Scream. Porque tiene así como la capuchilla, la sonrisa, la silueta de abajo, sangre, es un slasher y esos son los estudiantes de instituto en una fiesta de Halloween. O, o puede ser Halloween incluso. En la noche de Halloween un tío con una careta blanca mata gente. A ¿Qué ver. ¿Qué piensas? ¿Back? Eh. Puta idea, Sau. <risa> Pero si Sau ya lo has dicho. No, he dicho la purga. Al final, ah, vale, ya vale, vale No, pues venga Yo tiro por Scream o por Halloween La que más raya te dio. Venga, decidí una, entre los dos Scream o Halloween es que estoy, int estoy intentando a ver si se me está escapando algo Porque como ha dicho que es muy fácil Estoy aquí A ver ahí eh, toda aterradora. Os voy a dar una pista algo. definitiva Es una de las dos que ha dicho Dani Ah, pues entonces ya está, que diga él que diga él Halloween Joder, pero si sí, sí, tiene la máscara, tío, de Godface, nah, me cago en todo. Pero, pero es que la IA genera lo que le sale de los pirindolos. O sea, no es la máscara de Screen tampoco. <risa> pero, hombre, esa es una la, la la máscara de Screen que te comprarías en, un, en el chino. Irías ahí y te saldría y diría, máscara de Screen, y saldría la, Que la has recortado tú. <risa> bueno, ah, dale, claro. siguiente. Esta sería para Dani ahora. Oh, espera, pa, pa, pa, pa, pa, pa, espera, espera. He pensado en Will Smith por un momento, pero las abejas son clave. Esto es el, ¿Y el título Coyos, está abajo. <risa> Candy abajo. Mm, candy, mm. <risa> Candy, mm. Candy, mm. ¿cuál puede ser? <risa> Candyman. El, no sé, bueno, no estaba traducida, ¿no? Es Candyman tal cual. Sí, el... sí Candyman. candy raro. Candy, mm. Candyman tenía una, un, el típico titulillo y ahora no, no me acuerdo. Poder de la mente, era o algo así. ¿O sí, algo así era. Sí, sí. <risa> Eh, alguna vaina de esas tenía sí sí sí bueno eh, back acertado ya vamos por la mitad a ver uh, esta tiene es un divertente. par de detalles está guapísimo el cartel eh yo no sé lo que es pero la está verdad es que guapo. bien dibujado podría colar como un parte como con un cartel pero la idea está guay sí Ah, pero ni puta idea, vaya. Estoy viendo los dos notas, una especie de monstruo saliendo así... Yo creo que sé cuál es. idea. Diría... Es que se parece el tío al fantasma de la ópera, pero no creo que no haya yo tan antes. Así que... No sé. ¡Fantasma! Por decir algo. ¿Poleo total? Mmm... No. Yo veo dos notas, veo un poseído. ¿Puede ser el exorcista? Eh, no. No, pues entonces no tenía ni idea. Eh, pues, a ver, que... Puede ser el infierno. Puede ser. Hay un calvo ahí. Tiene los morros pintados. ¿Puede ser algún tipo de payaso o it o o cómo se llama el nuevo este que ha salido? Eh... El Terrifier Art. Sí, ¿qué piensas, Back? Yo no, no, vaya, no hubiera dicho eso en mi vida, pero si tú lo, <risa> si tú lo decís, Ale, <risa> o sea, en la vida diría yo te rifaré pero claro, es ¿eh? una IA, es que hay totalmente... Yo disponible. por el tema del fuego, el tema del rollo infierno diría más shit, pero... pero no lo sé. Ah, Venga, shit. Hellraiser, Rachel, tu puta Madre mía, hostia yo, el, el, la, la IA cuando yo empezaba Claro, es que, eso, es que esto, esto es una cosa absolutamente random Lo único es infierno es lo único que puede Sacarle ahí Ah, está como racing, está como no sé, no, Sí, no, sí, saliendo el infierno Y aquí como dentro de una estructura Del cubo Está trayendo pero... está trayendo el infierno, está, hostia, pero ha salido chungo Yo una vez hice con una IA una imagen de Hellraiser Y salía por lo menos salía los clavitos y eso Lo, lo pillaba más o menos, pero aquí que va Nada, sí, nada, no, no, no. es imposible Puse lo de Pinkhead y no me lo metió en la IA Claro Qué cabrón Dale. Bueno, es el siguiente. siguiente ¿Esta de quién es? Esa tuya, no da Dani algo. Esta es mía <risa> <risa> Pero qué es esto A ver <risa> o sea Es un Notas que le sale de dentro de la cabeza a otro Tiene las manos con sangre Hay bolas de bolos aunque claro, hemos dicho... Pueden ser frutas, pueden ser narices de payaso, rollo It. Le sale de dentro de la cabeza. ¿Cuál era la de... La, el gran Leboski que juegan a los bolos y se muere Buscemi? Venga. El gran Leboski. ¿El gran <risa> Eh. No. <risa> el eh, rebote. idea, vaya. Peewee Herman, por el que nota que está en medio. No tengo ni puta idea. Eh... Um... Eh, Alguien la mencionó anteriormente a, a ver, es algo de telepatía, es algo de los recuerdos Yo diría It Hay bolas flotando Los ah, globos que pues flotan entonces sí, será It o sea, Claro, los globos han salido un poquillo regulares Son bolas, sí, no son globos, ojo Ah, Bola fantasma, fantasma Es fantasma ¿Fantasma? Sí Qué guay. El, es como el hombre alto y las bolas las, las ha he hecho rojas Exactamente. Por algún motivo. Vale. aquí tiene, Sin pinchos ni nada. Igual. Y tienen la sí, sangre sí. en la cabeza. Claro, que, la le, saca la, que le, le, le, claro, le sacaba la sangre, se le clavaba y salía la. Y le sacaba ahí todo, toda la frescura. Con chorrazo. ¿no? Uh -huh. Sí, un hombre alto con algunas bolas metálicas, eh, con cuchillas, sí. le sacan la sangre. A los humanos. Bueno. Impresionante. Es... Siguiente, esta te toca a ti, back Te digo yo que con esa carátula no lo hubiera alquilado en mi vida, eh, pero bueno no. También te lo digo ¿Y las manos rojas? Pues bueno, igual vale. Hostia, oh, ¡Vamos! ¡Esta es nivel! Esta es fácil, ¿no? Es debería esta... debería serlo, pero me descoloca mucho... Eh, eh. A ver, <risa> el, <risa> el de la, el de la el derecha, de la derecha no, es, no es Ben Stiller, ¿vale? Ya, ya, por eso es que... No lo también... es pero en realidad no sé cuál es, ¿eh? O sea, el tío ese con esas pintas, ¿en qué película salía? Nicolas Cage, tío, que no me acuerdo Sí, Nicolas sé Cage. cuál es, sé cuál es, pero no... no... Tengo la carátula ahí en la cabeza, pero no... Bueno, si, dime si dices la cara, de que va, la... aunque no sepamos, aunque no sepas el título Si dices de que va, sí. vale, correcto No, no, vale. no, no, seguramente no la he visto, es por la carátula No, seguramente vale. no, no la he visto O sea, es la carátula típica de verla en el videoclub, pero no me acuerdo Que es más o menos esto, vaya... Eh... Eh, similar, sí es similar. No, a ver. Tendré, que decir, tendré que decir algo para no perderlo. No sé. sí. A ver, eh, Dani, ¿querés que Digo se merece una pista Las Vegas no"? y ya está. Digo Living Las ¿Eh? Vegas y ya volá. Dice no sé que no es hecha porque es... pero bueno. Mira, está combinando a los dos actores en las dos caras. <risa> a ver, tienes a Nicolas Cage, como bien has dicho, y el otro es John Travolta. Joder, no, no. Hostia, Joder una pista, mía, me cago vale. en la leche Vale, ya está, ya está. Pues dásela, dásela a Dani, obviamente porque no lo he pillado. No. El Travolta no lo he pillado Y a, y a, y a Nicolas Cage, medio Elvis Presley Tampoco sí, lo recuerdo yo Sí, es que mitad yo Elvis, mitad Nicolas Cage. La... Sí, sí, no lo recuerdo yo Me eh. No. Vale. Tengo la cabeza, no sé si será que mi cabeza me ha engañado Pero creo que tengo la cabeza de una peli donde sale este Así con una, una carátula, con una gafa de sol Así en plan, pero igual me lo he inventado también Bueno, es que Nicolás Cage. Sabe. Ya, ya, ha hecho Bueno, entonces no, no, no saben la película, ¿no? Aquí el problema ahora, no sí, ahora sí la Ahora sí la sé, pero dásela a Dan No, no, no, no nada, Venga, pero, ah, sí que no. Venga vale. título de la película Cara a cara, Ay. pero que me la ha dicho Clara de, de, de este hombre No pasa nada, luego yo quiero Si, si tengo dudas pido una pista o... Ahí está, claro <risa> está. Vale. Pero están haciendo una secuela que, Bueno, ¿En serio? El pavo de, de de Guest y de Your Next y eso. El... Pero que reviven al que muere o cómo. No sé cómo lo van a hacer, ni si va a ser con los mismos actores, no tengo ni idea. Pero miedo me da. Bueno. Demasiado tarde, creo yo. Bueno. Me comería una perita. Dale. Venga, Dani. Hostia, Samuel. Samuel dos veces. Esto es Pulp Fiction, ¿no? Está un Mazurman ahí un poquito contrahecha. Y el John Travolta, bueno, se les ha... Está John Travolta, bueno, no sé exactamente Pues sí, Pulpichión Sí, sí, sí Samuel el Jackson no. está justo como salía en la película eh Y, y bueno, y, y Uma Thurman Está para sacrificarla, vaya <risa> <risa> ¿Eh? Uma Thurman Después de 20 años de heroína Bueno, sí, sí. bueno vamos ahora bueno. Back Uff Solo en casa, dos eh, Nada ¿Por qué la dos? <risa> nada, no ¿Por tiene... qué tiene no tiene nada que ver con solo en casa, pues solo en casa ya la sacamos. ¿Ah, sí? Sí, sí, Entonces, pero has sacado una que ya habíamos sacado antes. ¿Te has fallado. Aquí hay. Terminator también la sacamos y la has repetido, ¿eh? No pasa nada. Ah, sí, pues a ver. fallo técnico. A ver, ah, aquí va, va, va. ha dibujado niños, pero son eh, adolescentes de, de 30 años. Oh, ya, ya sé cuál es, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Es la que explota el avión y luego a la muerte se los carga. Pero, tío, que no era tu turno. Pero ¿Se lo ha dicho solo en casa? Sí, sí, da igual, da igual, pero vaya, que eso ni ni, ni diciendo, o sea, ni en un minuto. ¿Cómo se de llama, coño? Oye, fin, destino final. Vale. Tío, pero con sea, ese cartel. Hombre, el avión, mira, lo hubiera pensado, pero claro, no me da ninguna pizza. No, yo hubiera pensado en solo en casa también, eh. Ahora, por eso he dicho lo de adolescente que de tienen, 30 años. Todos tienen el peinado de Macaulay Culkin <risa> Yo he visto el avión y digo, bueno, pues será, yo qué sé, solo en casa dos. Bueno, y he, pues he dicho, he dicho dos, pues no sé por qué. Vamos con la siguiente. ¡Dios! Pero le sale una cara de la oreja. ¿Qué, ¿qué es esto? Hay un tsunami. Mm. También son adolescentes de, de 30 años, ¿vale? Pero están en el mar. Sí, sé cuál es. Uh. Creo que sé cuál es. No, no me digas. Creo eh... que sí, creo, ¿eh? pero igual me equivoco, vaya. Yo pensando como una ella psicópata, ¿eh? pero no sé si... Son varios chavales en la... ¡Ah! El... ¿El señor de las moscas? No De lo que hiciste el último verano ¿Cómo? ver. ¿Cómo? Madre mía, estoy flipando, tío ¿Cómo? Estoy flipando, esta era de las de... Mm, no Sí, tiene el mar y tiene una sombra allí al fondo Pero Last Summer no es la peli que yo he dicho, eh, eh Sí, es que en inglés se llama Last Summer Bueno, a ver, Last Summer es lo que le he puesto yo, perdona Ah, vale, vale, vale. pero ¿qué es esa, ¿no? Que te referías sí, a esa sí, Vale, esa. vale Si sí, vale, sí. lo que pasa vale, es que a vale. veces pongo títulos, pues eh, Hay que lo poner que el me título que a veces te lo capa Vale, vale, vale Bueno, vale, pues vale. Adolescentes y mar y esa cosa de allí del fondo de la... Y por eso me ha venido Digo, pues verano, sí. pensé en verano he puesto el mar Ya está. No me había fijado yo en eso Vale, pues ahora llegan las dos últimas, ¿vale? De momento va ganando Sraun por una Uy, qué emocionante Holy shit. Venga. A ver, que lleváis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6 va la cosa. Vale, pues esta ley. No quedaremos a, a empate a... como quedamos siempre. <risa> Todos <risa> quedan en empate. Esta Uy. se puede acertar. El cortocircuito, pondría yo, por el. Sí. Va, los antes, antes en la de Rotors ya había pensado en cortocircuito. Ya cuando he dicho que era cutre. Cuando he dicho cutre, claro. Pues, yeah. pues cortocircuito sí. Porque, psst, no, cortocircuito porque. Eh, cortocircuito. ¡Vamos! Va Va a empate, va a empate. Sí. Eh, Todos los versus han quedado en empate, o sea, este puede que sea otro más. Vamos a ver. Y va a ver, ver. la última que sale. Oh, ah, eh. A ver, un alien chiquitillo. Venga, ETE. <risa> ¿Pero cómo es posible, tío? <risa> ¿Pero cómo es posible que acertéis estas cosas, tío? No me entra en la cabeza. Porque, porque, porque, porque es pequeñito. Él, está como una ella, él piensa como una IA, él piensa como una IA. O sea, ha conseguido aquí, aquí no hay mucho más que rascar, entonces yo... Pero no, este es mi amigo, yo que soy, como soy del cine, del cine cutre, he pensado mi amigo Mac. Y él ha pensado este O sea, yo hubiera fallado igualmente si me hubiera tocado a mí. Pues nada, familia, espero que lo hayáis disfrutado, ¿eh? darle like y eso, y compartirlo con los coleguillas. Que y pasaos el por gratubito. el canal de Back, que hace de todo, ¿eh? también. También, si queréis, ¿eh? Si queréis pasar, tener pesadilla y eso, pasad por el canal mío y eso. Besicos, un placer estar por aquí. ¡Hasta luego!